I don't know Y el llamado es para toda la ciudad de Chile a todo el pueblo de Chile a movilizarse porque hoy día tenemos un gobierno que le va a hacer fuego al empresariado y no está funcionando para el pueblo chileno es por eso que nosotros hacemos el llamado a movilizarnos no dejaremos que Fuerzas Especiales siga estando fuera de nuestro establecimiento, no dejaremos que hoy día el gobierno siga invirtiendo plata en canales, en Fuerzas Especiales y no en educación de que es lamentable de que la Intendencia y el Ministro Jorge Burgos nos haya cancelado nuevamente y nos haya recibido con represión, nosotros nos estamos movilizando en las calles para poder cambiar de una por toda la educación en chile vamos a construir a través de las calles de manera ciudadana una nueva educación y eso nos parece lamentable que se nos responda con represión de que empecemos ya a movilizarnos de que la movilización vaya creciendo.